Los mejores tenisistas del mundo se preparan para enfrentarse en las ciudades de Xinjiang, China.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 Buenas tardes, Puerto Rico. Gracias por sintonizarnos. Les saluda Ángel Torres y le doy la bienvenida a los sorteos de Lotería Electrónica para hoy, miércoles 24 de agosto de 2022, donde estaremos celebrando los sorteos de Pega 2, Pega 3 y Pega 4, que serán certificados por la auditora Nelly Sánchez, de la firma de auditores Aquino de Córdoba, Alfaro Company, supervisados. Por el personal de seguridad de la Lotería Electrónica Siempre con nosotros aquí en el estudio Esta noche se juega Powerball Con un premio de 100 millones de dólares También jugamos Loto Cash Que tiene 650 mil dólares Y la doble revancha está en 360 mil dólares Y si ya tienes el app de Lotería Electrónica Sabes que debes actualizarla Para participar en sorteos y promociones Que te ponen a ganar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 En los sorteos de día de Lotería Electrónica, el primero es el 3, el 3, el segundo es el 4, el 4, el número ganador de Pega 2 es el 3, 4. Repito, el número ganador, el 34. Veamos ahora los números ganadores del Pega 3. Busque su boleto, mucha suerte si jugó Pega 3. Llega el primero, es el 8, el 8, el segundo... Es el 5, el 5 y cerrando Pega 3, es el 2, el 2, el número ganador de Pega 3 es el 852. Repito, el número ganador, el 852. Y, y cerramos esta tarde con el sorteo del Pega 4. Última oportunidad de ganar esta tarde con Lotería Electrónica. Anote el primero, es el 3, el 3, el segundo. Es el 7, el 7, el tercero para el Pega 4, es el 6, el 6 y cerrando Pega 4, repitió el 7, el 7, el número ganador en Pega 4 es 3767, siete, siete. repito el número ganador, el 37 67. Muchas felicidades a todos los ganadores en los sorteos de hoy. Para más información visita nuestra página loterías de loteríasdepuertorrico.pr.gov Gracias por sintonizarnos. Que tengan todos una excelente tarde. Gracias por sintonizar los sorteos de la Lotería Electrónica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 Vamos a, que, que. Vamos a verlo más aquí en Puerto Rico, y usted va a estar eh, más eh, directamente trabajando con las operaciones aquí en la isla. So, I have a deep